Vamos a hacer una nueva pregunta en un examen de Canvas. Vamos a hacer pregunta de rellenar el espacio en blanco. Este es un tipo de pregunta en el que el alumno va a poder redactar una respuesta de pocas letras y, o pocas palabras. Por ejemplo, la cumbia del es una canción que ha sido muy escuchada. Hace mención del COVID-19 y los cuidados que se deben tener. Yo escribí con guión bajo esta línea. Solo para simular que aquí es donde el alumno va a rellenar el espacio. Esta es una pregunta que se va a evaluar de forma automática, por lo que el maestro puede poner varias respuestas posibles. Aquí sería, por ejemplo, coronavirus, la respuesta correcta. No pasa nada si el alumno lo escribe en mayúsculas o en una combinación de mayúsculas con minúsculas. Este tipo de pregunta no evalúa las mayúsculas no detecta mayúsculas y minúsculas, lo que sí evalúa es si lleva acento o no, entonces, por ejemplo, la palabra puede ser escrita con acento, imaginemos que la respuesta correcta es árbol, y yo digo, no, pero la no les voy a calificar ortografía, entonces, tanto árbol como árbol son correctas, Y ¿Sí? Entonces, todas las respuestas posibles, tanto árbol, tanto árbol, Todas las respuestas posibles que el alumno pueda dar y que yo quiera considerar como buenas, tienen que estar escritas en todos estos recuadros. Puedo agregar más respuestas o puedo eliminar del lado derecho las respuestas correctas. En este caso, la única respuesta correcta es coronavirus. Bueno, tengo aquí la forma de retroalimentar al alumno en caso de que haya contestado de forma correcta. Puedo dejarle un comentario al alumno en caso de que haya contestado de forma incorrecta y puedo dejar el alumno, independientemente de lo que haya contestado, un mensajito. Yo lo recomiendo para que le des una retroalimentación al alumno y que el alumno tenga tiempo de estudiar para otro examen, o ya a lo mejor, normalmente los alumnos nos hacen mucho la pregunta de cuándo lo vimos, dónde estaba, por qué no me enteré, y entonces son preguntas que puedes contestar antes de que te las hagan, dejando un pequeño comentario. Terminé mi pregunta, vamos a ver cómo lo ve el alumno. El alumno lo ve de la siguiente forma, ve la pregunta, ve el guión bajo que es lo que yo escribí y él tiene un recuadro para escribir la respuesta correcta. En este caso, si quedamos que es, si él se equivoca y escribe coronavirus con B de burro en vez de B de vaca, le debe de poner como incorrecta. Entonces, estoy en una simulación en vista previa, por lo que puedo ver que efectivamente le pone coronavirus como incorrecta, le pone la respuesta correcta que es coronavirus con B de vaca y le escribe la retroalimentación que redactamos previamente. Si el alumno hubiera contestado coronavirus en mayúsculas, pero con la redacción correcta, el examen se lo califican como correcto y le pone su comentario que escribimos previamente.